Estoy empezando a pensar a ver cómo voy a hacer la, la carta que tengo prevista escribir para este año la Balá. y la verdad es que no sé por dónde empezar porque tengo bibliografías maravillosas eh, con relación a las grandes tradiciones místicas eh, los caminos de crecimiento interior. Eh... Pero tengo la impresión de que la mayoría de los seres humanos, nosotros incluidos, vivimos realmente en otro mundo. Entonces digo, a ver, ¿yo para quién voy a escribir? Para hacer elogios de lo que supuestamente... Debiéramos vivir lo que han vivido otros O para tocar la realidad De lo que vivimos Normalmente El 19 de septiembre O sea que hace ahora Unos 10 días ¿eh? Se publicó este artículo En el Se llama New York Magazine Y dice pues eh, como diríamos esto eh? acostumbraba a ser un ser humano eh? yo acostumbraba a ser un ser humano un bombardeo sin fin de noticias y gossip eh? chafardería eh? o como dicen hace mucha gracia en portugués eh, fofoca. A, fofoca, eh? a fofoca y las imágenes nos han convertido en maníacos adictos a la información. Esto a mí me rompió, puede romperte también a ti. Es este, Andrew Sullivan, es un, eh, un periodista bastante polémico, pero más allá de la polémica, eh, el tipo hace una reflexión y es larga eh. son unas, unos siete folios eh, lo, lo imprimí y me lo leí tranquilamente eh, una cosa, o sea, tengo la impresión frecuentemente de que como si viviéramos en mundos dispares eh, cada uno de nosotros es decir, por una parte está pues lo que sentimos la llamada a ser especialmente en esta dimensión espiritual y por la otra como que nos sentimos envueltos en una espiral social que nos lleva y que nos arrastra este señor pues eh, era uno de los primeros que empezó con el famoso blog eh, que después se han ido reduciendo reduciendo, ya son los, los mini blogs, ¿no? pero claro, él tenía que estar continuamente conectado a internet ¿eh? y actualizando la información, actualizando, actualizando. Al final tuvo que reconocer que era adicto, como lo es un adicto al alcohol, o uno es adicto a la pornografía, o al sexo, o a lo que sea. Era adicto a eso y tuvo que hacer casi como un proceso para dejar de, de, de esa adicción, ¿no? Él habla de una epidemia de distracción. Una encuesta que él cita es de Estados Unidos, eh, dice que en 2015 una encuesta hecha a jóvenes adultos decía que el uso medio del teléfono portátil entre esos jóvenes adultos, la media era de cinco horas al día cinco horas al día, pero la mayoría de las veces era menos de 30 segundos la interacción, o sea que no eran una hora hablando en el teléfono, lo cual significa que eran al, al menos 85 o más veces que interactuaba a través del teléfono. Y todo sumado daba una media de cinco horas. Lo interesante es que cuando se hacían feedback a las personas, la gran mayoría no eran conscientes de que gastaban ese tiempo con su celular. Algo típico de los adictos. De hecho, ellos estaban convencidos de que gastaban la mitad del tiempo que en realidad pasaban saben que como máximo dos horas, cinco eso significa que en esas personas un tercio de sus horas de vigilia de las horas que están despiertos han sido secuestradas a través del celular y sin darse cuenta Entonces, eh, serán casos extremos que a nosotros no nos afectan, eh, lo que quieran, eh. pero son síntomas. Eh. Y el mismo autor en su, en su artículo dice, ya sé que en cada momento histórico, cuando hay un nuevo avance científico, hay eh, los apocalípticos ¿no? que dicen, esto es el fin del mundo, ¿dónde vamos a ir a parar? Dice, bien, bien todo lo que quieran. Eh. Pero estos son datos que están ocurriendo ahora y muy interesante cómo termina el, el artículo dice esta nueva epidemia de distracción es nuestra la debilidad específica de nuestra civilización y esta amenaza no lo es tanto a nuestras mentes incluso si ellas eh, están tomando forma eh, bajo presión sino que es una amenaza a nuestras almas y dice a este paso si el ruido no desciende podemos incluso olvidarnos de que tenemos un alma bueno, yo no era para ponerme trágico aquí ¿eh? pero eh, sí, para tomar conciencia de que lo que ya Sol, Sol sin decía, eh, de que las dos grandes enfermedades del siglo XX, decía el siglo XX, eran eh, el apresuramiento, eh, el apresuramiento, todo deprisa y la superficialidad. Imagínense en el siglo XXI. Bueno, pues cada uno bastaría que pensara cómo ha cambiado su vida en los últimos 10 años desde que tiene un celular. Entonces, eh, eh, la invitación en el fondo es, es a preguntarnos, ¿no? ¿Vivimos o simplemente sobrevivimos? ¿En ¿Qué tipo de vida nos damos? O, o si quieren formularlo de otra manera ¿no? ¿vives o solo existes? y es interesante porque ya Oscar Wilde decía vivir es la cosa más extraña del mundo la mayor parte de la gente solo existe entonces, la llamada a la espiritualidad la llamada a las raíces digamos no es una cosa de, de, de, de religión o sea, es una cosa en la que nos jugamos la vida ahí es que, que, que nuestra vida se nos vaya simplemente o que nuestra vida la oportunidad de que nuestra vida sea plena, sea llena ¿no? que le demos un sentido es muy interesante porque me encontré con esta página web ¿eh? en que invita Dice, conecta con la vida No con tu aparato ¿Eh? Y fíjense el subtítulo Esta es una página web Tratamiento para problemático O sea, para las personas que tienen una relación problemática o adictiva Con celulares, eh, computadores o lo que sea ¿eh? Sea internet, videogame, realidad virtual eh, Uso de celular pues eso existe, claro, ¿eh? porque hay adictos ya, entonces hay el tratamiento, conecta con la vida. Una invitación, dicen ellos, esa es la página web, se titula así, Re-Start, se busca en internet Re-Start, ¿eh? Eh, verán que es eh, ese grupo que se dedica a esto, y me parece interesante la conexión, ¿eh? entre Ristart o sea, y un nuevo comienzo, ¿no? ¿Eh? Reempezar, reempezar. Entonces, también este año ¿eh? una llamada a, a entrar más allá de la superficie, ¿eh? ante la tentación permanente de la superficialidad, porque es la distracción, el espectáculo. Lo contrario de superficialidad es interioridad. Y también aquí quería citar dos textos del Papa en Evangelii Gaudium. Dice, evangelizadores con espíritu son evangelizadores que oran y que trabajan siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Un espacio interior. Y eso, pues sé que no es fácil, pero es imprescindible. Me decía el hermano Ernesto Sánchez, que fue hace unos días a un encuentro de jóvenes, y en la provincia de Ibérica y yo había estado con ese grupo de jóvenes el año pasado y por lo visto en uno de los grupos la persona que lo animaba les preguntó a los jóvenes el año pasado el hermano Emilio estuvo acá y les invitó a que cada día se buscaran cinco minutos de silencio ¿cómo ¿Cómo lo han llevado? ¿Cómo lo llevan? Bueno, pues la mayoría decía, bueno, es que es tan difícil, ¿no? Tan difícil. Cinco minutos. ¿eh? No sé cómo llevan ustedes su ritmo de vida, ¿eh? A lo mejor tampoco tenemos ni cinco minutos de silencio en nuestra vida, no lo sé. Les ¿eh? vamos a continuar. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido. Nos debilitamos por el cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. La Iglesia dice, esto no está aquí, el proyectado dice, la Iglesia necesita imperiosamente el pulmón, de la oración y un cuerpo sin pulmones ya sabemos lo que es entonces darnos la capacidad de la apertura ¿eh? de, de, de la admiración de dejarnos sorprender en un camino interior y un camino de, de contacto con el Señor